Gracias a todos por su asistencia. Los he convocado para informarles que a través de nuestra fundación ALAS hemos conseguido el corazón para Miguelito. Y me pongo en manos de mi Dios para que sea Él que opere a través de mí. Dime. Al nuevo le gustó la comida y quiere repetir otra vez. ¿Qué hago? Que repita, igual que siempre. Paga adelante como después. Ese nuevo es medio rabioso. Le dejó un amor en la del servicio a aquel. Bueno, se le da el servicio, pero son 8 mil más. ¿8 mil? ¿Y eso no es mucho para la comida que es? Oye, eso de estar pensando a ti no se te da bien. Déjame eso a mí, yo soy el que sé. Tato Jefe, usted que sabe. Claro que yo soy el que sé. Te llamo mañana. No lo va a contar. Tranquilo, usted de lo mío. Tu comida está en el carro. La misma de los otros días. La mimita. si está linda hoy